Eh, bueno, eh, Assange, ¿por qué tenemos esa impresión a veces? Es como que no se lo valora... Eh, yo veo, acá, eh, lo veo lo veo Víctor Hugo solo, bueno, y a nuestro compañero con el que estás hablando, Pablo, eh, de Cartago, eh, que ponen en valor el, eh, a, a Julián Assange. ¿Por qué crees? Y Yo creo que Assange interpela mucho al periodismo, ¿no? No, no solo al poder, también al periodismo, o sea, ¿cómo puede ser que las grandes revelaciones de la historia de los últimos años ninguna venga del periodismo tradicional, ¿no? Porque eh, si a todo lo que saca Wikileaks le sumás todo lo que saca el consorcio internacional, no con todo el tema de los Panama Papers, Pandora Papers, y le sumás que todas las, este, todas las revelaciones de, de Snowden también fueron a través de una documentalista, Laura Poitras, y a través de un diario que si bien se puede considerar parte del periodismo tradicional como es The guardian es casualmente un diario que no está regido por una empresa sino que está re, sino que pertenece a una fundación que actúa sin fines de lucro ¿no? y, y, y que maneja el diario a través de digamos una donación que le hizo un millonario hace mucho tiempo y que es completamente independiente este digamos de cualquier otro interés económico o sea un modelo eh, eh, financiero completamente distinto a los diarios y, y a los medios que conocemos, entonces me parece que el periodismo tradicional, eh, debido a dos, dos fuerzas, ¿no? que para mí son muy que ¿no? operan, digamos, y que han puesto en crisis la idea misma del periodismo, ¿no? que son la concentración de medios y el avance de la tecnología digamos, esas dos fuerzas me parece que han llevado a que hoy en día los grandes medios tienen más ...para esconder que para mostrar... ...y cuando vos tenés muchos secretos... ...y hay muchas cosas que no podés decir... ...digamos, el grupo Clarín es un... ...es un gran multimedio, ¿no?... Claro. Este, el, ...el grupo La Nación... ...bueno, las relaciones entre... ...entre... Eh, ...Los saguer y y, y... ...y la dueña de Clarín... ...por decirlo livianamente, digamos... ...están, están a las claras... Este, ...ahí, si sí, sí, sí, Clarín es un fuerte inversor de la nación, creo que a esta altura lo puedo decir tranquilamente. Eh, en cuanto a Página 12, para no hacerme el distraído, ¿no? O sea, eh, el Imperio Santa María que acaba de comprar Canal 9 y demás, este eh, que de un sindicato ha armado un, también un grupo muy económico bien, claro. muy, eh, muy fuerte, ¿no? Y de, y de capitales que no siempre tenemos bien claro cómo funcionan, ¿no? Entonces, este, toda esa gente, hay muchísimas cosas que no pueden decir, o que no le pueden pisar el poncho al otro, o que es muy difícil publicar en esos medios, cosas así, ¿no? Y eso, llevarlo a todo el mundo, donde no no no es tan di distinta la situación. Entonces, hay toda una proliferación de periodismo eh, alternativo, si querés, que va ganando fuerza y del cual Assange y Wikileaks claramente es un gran emergente. Entonces, eh. Parte de la razón por la cual Trump lo pudo acusar eh, y por la cual él está preso en este momento es porque los grandes medios, eh, después de usarlo, y, y no voy a ser ingenuo porque Assange también usó a esos grandes medios, pero esos medios después de usar todas sus primicias y ganar todos los premios del mundo, fueron y declararon que Assange no era un periodista sino que era una fuente. Y gracias a, a esa declaración, que parece muy inocente, Sánchez está preso porque cuando lo fueron a, a, a denunciar, si uno lee la acusación, uh -huh. la, lo que lo acusan a Sánchez es lo mismo que hacemos todos los periodistas, o sea, lo acusan, por ejemplo, de comunicarse a través de chat encriptado con sus fuentes. Bueno, ¿quién no hace eso en el periodismo de investigación hoy día, no? Lo acusan de aconsejarle a la fuente cómo hacer para ocultar este, la información que pasa y que no se enteren que es así, ¿no? O sea, lo acusan de eh, proteger la identidad de la fuente. O sea, cosas básicas que hacen los periodistas. Entonces, cuando le preguntaron al vocero del Departamento de Justicia de Estados Unidos, precisamente, bueno, esto de que lo acusan a Assange es lo que hacen todos los periodistas. ¿Y saben lo que le contesta el vocero? Le dice, claro, pero la diferencia es que Assange no es un periodista. O sea, como diciendo, ustedes sí lo pueden hacer, pero claro. Assange no, porque no es un periodista. Hmm estaríamos llegando al punto en el cual el Estado o el gobierno puede decidir quién es periodista y quién no. Entonces, si se permite esto, el día de mañana, digamos, este, yo puedo publicar en Página 12 y me consideran periodista, pero a Pablo no, le parece que el sitio no no, no, no es tradicional, entonces no puede publicar, ¿viste? O sea, empezamos entonces el tipo que escribe, no sé, eh, para... Izquierda a Diario no no es, lo, lo declaran no periodista y le cierran el sitio. En cambio, el que escribe para la prensa puede escribir. ¿Qué sé yo? Pues, eh, o sea, como antecedente es terrible. Pero, y de vuelta, acá mucho tuvieron que ver los propios publicadores que por un tema de competencia y por un tema de haber sido medio puesto al descubierto por, por, por Assange, le, le, le restaron el apoyo y dijeron, no, no es un colega nuestro, es apenas una fuente. Y eso ahora obviamente me parece que están arrepentidos porque ahora esos mismos medios lo están apoyando prácticamente. No hay organización de derechos humanos o de libertad de expresión que no se haya expresado ante la, la, la, la abierta y casi ofensiva injusticia que está sufriendo, que están es tan alevosa que los mismos medios que... O los mismos periodistas que como bien señalas vos muchas veces no lo pusieron en valor o no, no no no lo defendieron como debían porque les caía antipático porque se creían las mentiras que se decían de él o inclusive las verdades porque él, él, y si bien este, él yo conozco mucho el detalle todo el tema de las presuntas violaciones en Suecia y sería muy largo de contar pero basta decir que yo no creo que haya cometido ningún delito ni por asoma, pero por otro lado, este, yo no estaría tranquilo si mi hermana saliera con él, no me parece que es lo más caballeroso del mundo con las mujeres, ¿no? O sea, mm. no, no digo que sea un tipo perfecto, pero a veces porque no te cae bien una persona, terminás este, tomando posiciones que no tienen nada que ver con, con la justicia, o no de reclamo con respecto a, a los crímenes o no que pudieras haber cometido, y, y punto y aparte, ahí queda también... Explotando otro tema que también da para años de discusión, que eh, es que la línea entre el terrorismo y el periodismo suele ser mucho más finita de lo que uno se imagina, no o sea lo que para un gobierno, o sea, si una filtración te viene del gobierno ruso y la filtración es verdadera y es verdad, este, eso es un terrorista. Ahora si la filtración viene del gobierno americano, te ganas un premio.